vamos a crear un tablero en Trello tienes muchas opciones básicamente en donde veas la palabra crear significa que puedes crear un tablero estoy en la vista de la casita de Trello que es este home que tenemos aquí y como verás aquí tenemos un botón de crear ¡Uh! tablero crear ¡Uh! tablero <ríe> crear. ¡Uh! Tablero. Este y puedes ver incluso los tableros cerrados, y de aquí no puedes crear ningún tablero, solo puedes cerrarlo, pero eso viene en otro video. Así que vamos a crear un tablero desde este botón. Y fíjate que podemos empezar con una plantilla o podemos crear el tablero desde cero. Si lo hacemos desde acá, lo vamos a crear desde cero. Esa es una pequeña diferencia. No, mentira. Fíjate, aquí también puedes empezar con una plantilla si así lo deseas. ¿Qué nos pide eh, Trello para crear esto? Nos pide un nombre, tablero de prueba, y nos dice en donde o nos pregunta dónde lo queremos poner. Recuérdense que ahora Trello, si ustedes son antiguos usuarios de Trello, notarán la diferencia que ahora hay espacios de trabajo. Y luego nos permite cambiar la permisología o la visibilidad de esto. Tenemos la opción privada en donde solo los miembros del tablero y los administradores del, del espacio de trabajo van a poder ver este tablero. También tenemos el, el permiso de espacio de trabajo donde todos los miembros del espacio de trabajo pueden ver esto y público que cualquiera lo puede ver, incluso puede salir en una lista de Google vamos a hacerlo el tablero con el espacio de trabajo, no hay problema y luego fíjense que Trello me da la opción de cambiar el fondo y si quiero más Trello tiene más, tiene desde colores sólidos como este, como este, vamos a poner un turquesa para ponerlo medio chillón pero no ofensivo para nadie o podemos poner fotografías, vamos a poner esta por lo menos de los globos que seguramente es en Capaducha, como verán tenemos fotos de lo que ustedes quieran. Vamos a buscar la foto de un bambú. No hay fotos de... Bambú? Ah, yo decía, Dios mío, ¿cómo no hay una foto de un bambú? Tenemos una foto de unos bambúes, pero vamos a dejar estos globos que me gustan más. Una vez eh, pues hacemos esto, fíjense que son fotos gratuitas de OnSplash. Una vez que hacemos esto, tenemos la opción de crearlo desde cero o tenemos la opción de comenzar con una planilla. Vamos a ponerlo desde cero para que ustedes vean cuál es el setup inicial del tablero y luego lo hacemos con una plantilla. Vamos a crear este tablero de prueba, inmediatamente que lo creo me voy al tablero. Como verán Trello no tiene ninguna configuración por defecto, de hecho no hay ninguna lista en el tablero, por lo tanto lo primero que tenemos que hacer es agregar una lista. Entonces vamos a agregar la lista. Vamos a hacer un Kanban aquí, muy sencillo. To do, doing, done. Y ya, tengo mis primeras listas. Como verán aquí, yo puedo, porque tengo este trial version, usar esta vista, por ejemplo, de timeline o cronograma, pero como no tengo tarjetas, no voy a poder ver nada por ahora. Y así es como puedes crear tu, tu primer tablero en Trello. Ahora vamos a crear un tablero a partir de una plantilla, nos vamos otra vez a la casita y vamos, oh, estos son no los tableros sino que nos vamos acá a los tableros y como te dije antes podemos ir desde, desde acá o podemos simplemente hacer crear un tablero nuevo desde aquí o podemos ir a las, a las plantillas y explorarlas, ok, vamos a hacerlo desde el tablero si quieres explorar las plantillas, están todas acá. Pero vamos a hacerlo desde, desde acá, desde cero. Y fíjate que vamos a poner test 2. Vamos a dejarle todo lo que trae por defecto. Y aquí voy a poner una plantilla. A ver qué pasa. A ver, a ver, a ver qué pasa. Bueno, trelo. Pa, al. Eh, al espacio de las plantillas vamos a ver una plantilla de gestión de proyectos, vamos a irnos a la parte de gestión de proyectos y vamos a ver qué posibilidades nos ofrece Trello para gestión de proyectos perfecto, vamos a hacer un project management hecho por la misma gente de Trello, lo seleccionamos lo seleccionamos, él nos va a mostrar un poco de qué va esta plantilla, okay. Él nos muestra acerca de esta plantilla, obviamente es una plantilla relacionada por ellos, entonces verán que la información está en inglés, ¿sí? Fíjense que ahora también tiene incluso Power Ops acá de una vez instalados. Vamos a utilizar esta plantilla de una vez, título, conservar las tarjetas, fíjense que yo puedo hacerla solo con las listas, ¿sí? O solo con las tarjetas y listas sin llevarme las plantillas. Por ejemplo, puedo quitar los ejemplos acá, ¿no? Y puedo cambiar la visibilidad, puedo cambiar aquí el espacio de trabajo y puedo aquí incluso cambiar el nombre. Entonces, fíjense que no es que se puede empezar de la planilla desde cero, sino que te va a llevar a ese espacio de planillas. Lo creamos acá. Como nos dice aquí, está creando el tablero. Inmediatamente que él cree ese tablero, como tiene que recuperar información de la plantilla, pues se va a tardar un poquito más, seguramente pero nos va a llevar al tablero ahí está, este es el tablero fíjense que también este tiene esto que es uno de los, de los Power ups que ya está instalado pero como no lo vamos a instalar ahora solamente cerramos acá, cerramos acá y fíjate que tiene todo todo lo que necesito si nos vamos a las plantillas no tiene plantillas, solo tiene como el esquema acá. Es un poco extraño porque decía que tenía plantillas ya. Vamos a ver aquí en acerca de este tablero. Bueno, aquí te muestra un poco la descripción de qué hace cada uno de ellos. Como verás, es un tablero basado también en Kanban, un poco extendido. Y de esta manera creas tus tableros en Trello. Gracias por llegar al final de este video. Si te gustó, pues págame. Págame este video con un like o pásaselo a alguien también que esté aprendiendo a utilizar Trello y comparte y suscríbete y dame like. Muchas gracias. Yo soy Olga Semoret, mujer colombia.